hola buena gente de youtube ¿cómo están soy el y estamos aquí en la nueva video de reacción para el canal y esta vez vamos a reaccionar a la a una parodia de kishin pey ¿no? que es, que ya no lo hacemos hace bastante tiempo de dragon ball silver el episodio 6 que ha salido a principio de este año bueno, la primera semana de enero que no ha tenido tiempo de grabarlo así que ahora vamos a reaccionar acá hoy y bueno si escuchamos ruido fuerte bueno se le algo ¿no? que esto haciendo es un poco de calor ahora y bueno, lamento por ese ruido, pero bueno, me voy, a, me voy a grabar, va a ser bastante incómodo, ¿no? Y ok. Ya ha reaccionado este y acá dice familia, obviamente la inscripción. Que bueno, este episodio es importante en, en esta saga. De que si veo de que hago entre que además se iban a enfrentar con el guerrero el heredero de Yammoji, que obviamente es Goku, que, ¿no? Tiene al final y bueno, ya ancha ni así pues... Ok, así que vamos a reaccionar esto y a ver qué contiene y dejar el video original aquí siempre abajo en la descripción. Y bueno, este es el original, ¿no? Y salió también una versión de español, que en español-españa, ¿no? Discardic, que cuando termine esto vamos a reaccionar al, al de español, que ahí va a estar medio diferente, ¿no? Así que bueno, primero salemos al original y bueno, con los subtítulos en español obviamente y bueno, vemos que se ve bien, así que se va a esperar It's play y va. It's been a while todo oh, tiempo mi hijo. ¿Qué? Okay. Yeah, yeah, no ¿no? so, ah, ya está lanzo, ya muerto, no es Pues ahí cinco. ahí a la nueva formación de, del coco. de Nisip, Nambo. Un coní. se encontró con Banco. Episodio 6. Grandpa, I met a guy with a strange chest. A woman. <laughs> Technically, I'm not even human. I'm an angel. Mm. Oh God, are you here to take me to the kingdom of heaven? <laughs> oh, I'm not ready to die yet. Oh no no no no no! <laughs> I'm here for the boy. Huh? <laughs> Well, cool. I'm traveling in search of increasingly strong opponents to hone my martial arts. In this universe, I had heard of a certain Yamoshi. But when I met him, he had told me he had transferred his power to a warrior <laughs> worth yes. owning it. So I started looking for him until I found you, Goku. You are undoubtedly the warrior of prophecy. Did you understand it from the tale? Oh, no. Come on. Which weird person would have such a hairstyle? <laughs> okay, Then see face it. me. I will become the strongest fighter of all. I am very pleased you have my own dream, but I realize that you are decidedly green. It will take years for you to unlock your full potential. I came too early. You're only afraid to face me. <laughs> Si realmente really vamos a ir. ahead. Tengo okay. <risa> fuerte locura. <risa> ¡Está por empezar la pelea! ¿Por qué le echamos? Es ¿Por eso o por el que iba a ganar? <risa> You still have a long way to go. <laughs> like her. You. You're amazing! <laughs> Maybe you're even stronger than Grandpa! Teach me! Oh. <laughs> well, <Yes. laughs> I'm actually in no hurry. I could stay on Earth for a while. Awesome! Ah, entendí, la que dice. ¿Qué ocurre? No estoy No se mueve. Se va a Ya me a... Tengo me pues concentrado en esto y ahí está, ¿sabes? Todo el familia He cambiado la música ¿Qué va? ¿Qué va? Me está preguntando ¿Qué A, a rebel like you doesn't deserve a family where go de Tell me, that scepter, is it actually useful? Oh, this. Once upon a time, when I was in full power, with this stick, mm. I could control time, and even life and death. el tiempo no la muerte. I can't do it anymore. Why? I had problems with my father. He couldn't understand me. So he disinherited me and took everything away from me. You deciderate daughter! You are not an angel. You are ashamed for our lineage. If you want to fight so back, then leave. Travel the multiverse and unleash your brute strength! But remember, you can never go back to the kingdom of heaven. You are banned. You are stripped uh, of all your divine powers. You will be an example to all of the angels. None of the brothers and sisters will have the right to fight anymore. A rebel like you. O Medina, a Lo It doesn't matter. You know hianvy Goku alive at least he has a good father what well mm. no matter how much he keeps calling you grandpa you are actually his father even if you don't have blood ties foreign Hasta que se transformó en el sabio y hasta no, se pasó <ríe> Os sea, es deja que entender ¿no? y a family. Ah... Ah, se en <ríe> la luna, vino Ay, ver, vamos a parar ahora. Mm -hmm. Oh, shit. Oh, mm, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Eh? No, está bien hecho Ah, ahí por se puede Ahí por Dios se puede Ahí por se puede Ahí por Dios a la familia! ¡Ah, joder. No, no voy a hacer... El grito me sonó a Sony S, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? la Was him? es nada. Sí. Sí, es nada. Está no te preocupes. Sí, no es nada. Sí. nuevos mundos, no te mejorar you no No, I. No, ¿Sí? yo... This was Grandpa's house. I can't No puedo. Que yet. No. understand. want to train on my own. I I be able to become stronger than you with my own to No. No. No. No. No. No. No. No. No. I can't wait Sí Un modo Después se vuelve a ver A enfrentarse otra vez Ya ¡Ah! <ríe> Todo bien. Lo que sabemos que va a pasar la bombol, la receta Casa de los abelíes. Casa de los de de dioses... abelíes. de los de de La gente lo... Se lo está que <risa> no pase nada. salir 4 el distinto, siempre 5. está bueno dice. creo que ah oh, genial. No, te sopeaste a ti mismo Vicente. Ay, ah, esto fue un golpe de nostalgia. Sí. Ok. No, la verdad estuvo bastante buenísimo esto. Y bueno, de que bueno estoy a a la muerte del abuelo Boja, ¿eh? Está bastante bueno este. Pero pues si empezó el año este es un mejor video que vi. El <ríe> mejor video que vi es uno de los mejores del año. ¿eh? <ríe> y okay, que vamos a ver a la, la parte 7 que sea la última, como para decirlo. A como cómo sea la pelea entre Goku 5, vamos a llamarla así no sé, Ultra Extinto, más o menos 4, que se sí yo. Y Alma, ¿no? Y bueno, ya eh, en Twitter aquí siempre digo que es uno de los personajes más invencibles. <ríe> Así que bueno, para la pelea hay que ahora ¿no? Pero ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Ya vimos que mató a una demonio Ulma que esa mató junto y... <risa> ya, ya más o menos sé quién va a ganar, ¿no? Pero bueno, pues. Pero... Ok, ya me veremos la siguiente paso. Y vamos, vamos, voy a cortar el video hasta acá, pero a ver si me da el tiempo para grabarlo. La versión en español de Scar y a ver cómo lo tradujo. ¿eh? <risa> ok, no, este video me lo encantó. A ver la versión en, en español. Ay, <risa> ah, y, y bueno, si te gustó esta reacción y el video también, Deja el video y que y siempre hago la descripción. Eh, lamento el ruido ventilador porque hace calor también especial, pues ahí ¿no? Y ok, si te gustó, siempre da una me gusta, puedes compartir el video, suscribirte a este canal si todavía no había reacciones como este. Y bueno, así nada más que decir, yo soy yo soy Ultime y nos vemos en la próxima. Bye, chao, adiós.